Vamos eh, continuando con el programa, 22 horas con 13 minutos y bueno, lo que vamos a abordar es esto que, que nos preocupaba en la ciudad de La Paz y son estas eh, más de 15 mil toneladas de basura, este deslizamiento en el relleno sanitario de Alpacoma, se ha hecho una inspección, eh, hay que ver el tema de la afectación a la zona. Eh, antes de ir con el contacto con Cochabamba, vamos de inmediato con las imágenes desde el aeropuerto de la ciudad del Alto, estamos a la convocatoria de nuestra unidad móvil, está ingresando, tomamos, eh, escuchemos lo que, lo que ocurre a esta hora de la noche, estamos con las imágenes junto a Andrea Taboada también. Eh, adelante, Andrea. Bueno, estamos viendo en imágenes eh, en este la llegada. En momento ya Gabriela podemos la llegada del eh, doctor, del abogado. Eh, desde la ciudad del Alto. Recordemos y hace rato teníamos este contacto junto al viceministro José Luis Quiroga Ha llegado hasta la ciudad del Alto. De allí va a ser trasladado hasta el penal de Choncho Coro. Esto por los vínculos que también se había establecido entre el consorcio eh, y, y dentro también del penal de Labra en Cochabamba. Y en cualquier momento retornamos con las imágenes, estábamos viendo aquello. Vamos de inmediato con nuestra invitada desde los estudios de Avia y a la Televisión en Cochabamba, la viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva, nos acompaña. La hemos visto hoy en la inspección, a, como Ministerio de Medio Ambiente han llegado hasta la zona. Queremos conocer qué es lo que se ha visto, eh, eh, si se ha ya cuantificado, si se tiene el tema del, del daño también en la zona y la afectación a la salud también. Viceministra, ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriela, muchas gracias por la oportunidad de comunicar a los, a los ciudadanos y ciudadanas de La Paz. Viceministra, yo le decía, ustedes estaban en, eh, precisamente en la zona, en el relleno sanitario. ¿Cuál es la situación al momento? Hemos visto unas imágenes que nos preocupaban porque eh, estamos hablando de, de estas toneladas de basura, estas 15 mil toneladas y, y todo lo que significa considerando que teníamos entendido que este relleno sanitario tenía una vigencia hasta el año 2025, eh, si más no me equivoco. ¿Cuál es la situación, viceministra? Bueno, efectivamente es una situación muy preocupante, es un eh, desastre ambiental importante, seguramente el más importante que ha ocurrido en La Paz. Eh, eh, esta mañana hemos iniciado la inspección desde la Autoridad Ambiental con el Viceministerio de Agro Potable y saneamiento Básico también. Eh, ha estado alguna, una brigada del Ministerio de Salud con la Unidad de Salud Ambiental. Hemos iniciado el trabajo de eh, inspección eh, determinando primero eh, la magnitud, Efectivamente, son más de 15 mil toneladas. Lo, lo que preocupa muchísimo es que esto ha generado una inestabilidad en todo el relleno sanitario porque eh, se ha colapsado una celda, la celda que en realidad es de emergencia, que no debería haber estado colmatada. Eh, Aparentemente ha colapsado con las lluvias y ha arrastrado las macroceldas que estaban recibiendo los residuos sólidos más abajo. Esto significa que en este momento el relleno sanitario no está en condiciones de operar. Varias de las lagunas de exhibiación donde se mantienen los productos tóxicos, las eh, sustancias que van eh, justamente lixiviando, quedándose en, en un espacio totalmente eh, impermeabilizado para evitar que entre en contacto o con las aguas o con los suelos hasta que sean sustancias inocuas, también han sido eh, afectadas por todo este deslizamiento y eh, entonces en ese sentido hemos hecho una primera valoración inicial desde la parte alta del relleno sanitario y posteriormente nos hemos trasladado a la parte baja donde efectivamente hemos podido constatar que eh, los residuos han caído hasta el río Alpaco es un arroyo pequeño, pero es un arroyo que eh, carga bastante, una cierta cantidad de agua. Hemos eh, inspeccionado los diques que, hay, que ha establecido la, el gobierno municipal como una primera medida de contención. Sin embargo, también hemos visto que el primer dique eh, fue instalado un poco después el de que los diques bajaran, porque ahí... Y, y claramente identificados, lixiviados después del dique, y se ha instalado un dique final en la confluencia del río Achocalla y de ese arroyo Alpacoma que está eh, en proceso y. Eh, nos parece, ya hemos determinado y hemos informado al personal del gobierno municipal que se lleva en el lugar, de que nos parece insuficiente que se deben establecer piques sucesivos con el fin de asegurar que haya una contención permanente en caso de lluvia. Sin embargo, necesitamos hacer eh, mucho más trabajo, se han hecho toma de muestras de agua en varios puntos, están en este momento en proceso los laboratorios eh, que tenemos disponibles en el Ministerio de Medio Ambiente y con el apoyo de EPSAS también viceministra eh... Usted decía esta mañana, eh, se necesita hacer eh, los trabajos inmediatos, porque el relleno sanitario está, está cerrado en este momento, existe una preocupación por, por el impacto, le digo, los pobladores de Chocalla eh, no quieren, exigen la, el, el cierre inmediato de este relleno sanitario, ¿qué va a pasar con la ciudad de La Paz? Entiendo que son preguntas en realidad al municipio, sin embargo nos preocupa porque decíamos 520 toneladas aproximadamente el día que produce La Paz, no se está llevando, eh, y usted al en un contacto que tenía con nosotros precisamente nos decía, necesitamos que, que haya más, más trabajo. Eh, ha llegado más, se ha trasladado más personal de la alcaldía porque se tiene que, tiene que existir una atención inmediata o cuál es la recomendación y la tuición también como ministerio.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 por lo menos sean más eh, más importantes para lograr la contención, sin embargo se necesita un plan de contingencia que va más allá. Porque de todas maneras estos lixiviados que ya están en este arroyo están en un suelo no impermeabilizado, por ejemplo, entonces van a percolar y pueden llegar a contaminar aguas subterráneas, eso es algo que se debe... Implementar de manera inmediata nuestro equipo de ingenieros y de bueno de biólogos, etcétera, ya está preparando una nueva inspección para el día de mañana y los días subsiguientes y está preparando también una serie de, de, de, de instrucciones técnicas para ir tomando acciones eh, paulatinas mientras. Esperamos que el municipio nos entregue el plan de contingencia y podamos acompañarlo. Esta es la primera fase. De todas maneras, esto ha generado una serie de pasivos ambientales que deben ser remediados en el futuro, pero fundamentalmente el otro trabajo importantísimo que se debe emprender es la estabilización del relleno. ¿Qué significa? que deben establecerse una serie de terraceos y otros eh, y otros mecanismos eh, técnicos y de ingeniería que permiten asegurar que la, en la siguiente lluvia no va a seguir deslizándose, porque no es que hay un deslizamiento y ya paró todo hay que estabilizar, es un relleno sanitario inestable, debe estabilizarlo el gobierno municipal a través de los mecanismos, sus propias unidades y por supuesto la empresa y estamos pidiendo también eso, deben estabilizar el relleno, por lo tanto no está en posibilidades de operar en este momento. El día de mañana eh, pretendemos hacer una inspección mucho más profunda ya a todo lo que es la, el, todo el relleno sanitario, las estructuras que todavía están en vigencia para analizar en qué situación están y eh, estaremos haciendo este trabajo los próximos dos o tres días para emitir un informe serio, técnico, con mucha propiedad, como eh, es eh, pues, eh, la característica de la Autoridad Ambiental Nacional situada en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Ministra, eh, dentro entonces eh, de este informe eh, parcial, le digo porque todavía van a realizar las inspecciones, estamos hablando de que no existe un, un plan de contingencia, eh, ¿se pudo prever esta situación? Eh, y, y también hay, hay daños eh, reversibles, eh, el, el tema del río Alpaco eh, llegó, estos datos cuándo los vamos a tener o cuáles para hacer un resumen el tema parcial a partir de, de, este, de este deslizamiento pues que ha generado ello, porque vecinos se quejaban del dolor o del daño, eh, estamos hablando de residuos sólidos también. Así es, eh, lastimosamente eh, a veces no, no se puede explicar correctamente porque estos residuos, no importa si incluso son metal u otros, eh, una vez que se con, colocan en, en las macroceldas, empieza su eh, descomposición, entonces sueltan una serie de sustancias tóxicas. Esos son los lixiviados que han afectado este río Alpaco. Lo que tenemos que determinar es que no haya habido filtraciones hasta el río Chocaya, que ese sí tiene que ver con todos los cultivos y con una serie de, de comunidades a lo largo de la cuenca. Ese es un aspecto que nos preocupa muchísimo y por eso se han tomado, tanto nosotros como el Ministerio de Salud hemos tomado muestras para poder hacer eh, un trabajo comparativo. Eh, por el otro lado, eh, decirle es importante decirle que este relleno sanitario no tiene una vida útil hasta el 2025 de ninguna manera. Es un relleno sanitario que tenía una vida útil, hasta eh, estamos revisando toda la documentación ambiental pero tendría que ser entre el 2008 y 2019 máximo y en realidad el gobierno municipal debió haber empezado las tareas de cierre porque un relleno sanitario no es que uno agarra lo cierra y va a botar la basura a otro lado, no tiene que hacer toda una serie de procedimientos técnicos para asegurar que todo el relleno queda totalmente inocuo que se, que se cubre este relleno y por lo tanto que no genera ningún riesgo a la salud, en este momento no solamente la gente se queja, sino nosotros mismos pese a tener los barbijos y todo el equipamiento de protección que tenemos permanentemente, hemos salido con eh, pues, dolores en la garganta, molestias, molestias en la piel, en los ojos, el olor es muy molesto, así que realmente hay pues, una contaminación eh, en el aire que en este momento no podemos decir que genera enfermedades, pero por lo menos afectación a la salud, por supuesto que le está afectando, y por supuesto la, las personas, las comunidades que viven cerca de ahí están teniendo problemas incluso para cocinar, para alimentarse, debido a la liberación, de estos vapores que surgen de la transformación y de la degradación de estos residuos eh, eh, que deberían estar cubiertos, que deberían estar protegidos en las macroceldas y que hoy están pues a la, a la, al aire totalmente a la luz del día y el sol está ahí dándole todo el tiempo, entonces está eh, contribuyendo a los procesos de, eh, pues de difusión a través del aire, de un aire contaminado. Estamos eh, estudiando las posibilidades, qué, qué mecanismos, qué posibilidades podemos además sugerir adicionalmente, como digo, estamos tratando de ser muy responsables, de no alertar exageradamente, pero también estamos eh, diciéndoles que existe un riesgo. Ha existido un riesgo, esperamos que este riesgo haya sido controlado, los análisis en los próximos días nos lo dirán y de todas maneras se tomarán las medidas técnicas necesarias. Viceministra, si me puede precisar este dato, por favor, decía, eh, es mentira que, que haya tenido una vida útil el relleno sanitario hasta el 2025. ¿Qué dicen los informes? No, no le escucho muy bien esa parte. Efectivamente, lo que ocurre es que este es un relleno sanitario que inició sin licencia ambiental en los años 2006-2007 eh, y eh, el 2010 la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 En todo caso, también ya debían haberse tomado las previsiones respectivas, tomando en cuenta, eh, estamos hablando de una ciudad eh, grande, eh, eh, viceministra, estamos hablando, yo le decía, por algunos datos que encontraba, por ejemplo, son más de 500 toneladas al día que es que se produce, me imagino que es más aún, y, y bueno, ahora no se están eh, tomando pues este servicio, esto genera una preocupación, estamos hablando, repetimos, el tema también de salud. Así es, exactamente, y es por eso que haremos una inspección muy detallada al relleno sanitario actual para determinar eh, qué, par qué parte de la infraestructura de las macroceldas y de las lagunas de la exhibición está todavía en vigencia y en capacidad de operación, eso también lo haremos. Vamos a determinar cuáles se, pues, se han perdido definitivamente o se pueden recuperar con un tratamiento una operación inmediata de limpieza o de traslado de algunos de los residuos, en fin, vamos a, a, a contribuir a un plan de, eh, pues a un plan que nos permita, por un lado, asegurar que se eh, corrige todo este impacto terrible que ha sufrido, pero también eh, vamos a analizar la posibilidad de que la parte, eh, si existe una parte que está estable, que está en posibilidad de operación, tenga las condiciones ambientales y de seguridad necesarias para eh, continuar la operación. Sin embargo, eh, no podemos asegurarlo en este momento, debemos hacer los estudios, estamos como le digo mañana enviando nuevas brigadas que van a analizar otros sitios que no han alcanzado a visitar hoy día. Viceministra, muchas gracias eh, por esta entrevista, por estos minutos. Sabemos que estaba con, con mucha gente y bueno, vamos a estar acompañándola también mañana desde la misma inspección. Eh, es importante conocer la lectura de lo que está pasando porque hay familias afectadas, existe el miedo, existe el riesgo y, y, y sí es necesario abordar con urgencia este tema y se necesitan esos trabajos inmediatos también por parte del municipio y las autoridades competentes, obviamente. Muchísimas gracias por este contacto, viceministra. A usted, Gabriela, y vamos a estar en contacto los próximos días muy amable, muchísimas gracias. Este contacto desde Cochabamba con la viceministra Cintia de Silva de Medio Ambiente dándonos estos detalles como ministerio se han personado hasta el este lugar, existen por lo menos cuatro mil familias de siete comunidades de Chucaya afectadas, había una movilización se teme incluso eh, la contaminación en los cultivos eh, no se tomaron las previsiones las medidas de, de, de contingencia necesarias hay que seguir evaluando la situación porque la época de lluvias todavía está vigente Está presente y no queremos ver ese tipo de imágenes porque estamos hablando de la afectación a la salud Vamos a esperar el informe que se tenga, obviamente, en temas ya uh, de, de este estudio, de esta inspección que se está desarrollando Y a partir de ello, decían las mismas autoridades y la comisión, recordemos a la cabeza de, de la brigada parlamentaria Para ver qué, qué medidas se asumen y el municipio eh, que tiene que responder de manera inmediata también en este tema 22 horas con 30 minutos vamos nosotros a una nueva pausa en el programa. Quédese con nosotros y ya retornamos.